hola qué tal gente bienvenido a este canal de avance IT, donde aprendemos informática y tecnología en el día de hoy vamos a aprender cómo se hacen las vocales mayúsculas acentuadas y de paso también vamos a agregar las vocales eh, minúsculas acentuadas bien el, vamos a borrar aquí para empezar de cero y el primer paso que vamos a hacer es verificar si nuestro teclado está en español si se fijan en esta sesión donde yo pongo el curso, donde está ES, me dice que sí, que está en español. Entonces, si no está en español, ustedes le dan un clic y lo cambian, porque regularmente algunos teclados están en inglés, simplemente ustedes lo ponen en español, de España, o cualquier español, no importa. Ahora bien, para yo hacer las vocales mayúsculas acentuadas, yo voy a presionar la tecla de Caps que está debajo de Tab. Le voy a poner una, una imagen para que la encuentre más rápido. Automáticamente presionamos la tecla de Caps. Podemos ver en el teclado que se enciende una nueva lucecita verde. Entonces simplemente, para yo hacer, vamos a hacer la a acentuada. Yo voy a pulsar una tecla que está al lado de Enter, que es la doble comilla. Con esa tecla presionada, yo pulso la vocal A. Quiero hacer la E. Vuelvo y presiono la tecla de doble comilla y presiono la letra E quiero hacer la i quiero hacer la o quiero hacer la u entonces si ustedes quieren hacer en minúscula simplemente le, le dan de nuevo al botón caps para que se quite la mayúscula y yo quiero hacer la a acentuada simplemente le doy al botón de la doble comilla y a la a quiero hacer la e pulso el botón doble comilla y o Así de sencillo. Hay otra forma que ustedes pueden también jugar. Y es que aquí en, en Wall hay una parte que yo puedo convertir letras minúsculas a mayúsculas. Por ejemplo, si es, vamos a convertir estas letras de aquí en mayúsculas. Simplemente aquí hay una parte que dice cambiar mayúsculas y minúsculas. Entonces yo puedo cambiar aquí de mayúscula a minúscula y viceversa. Fíjense. Ahora vamos a cambiar de arriba a minúscula. Y ahí está entonces ustedes pueden jugar ahí, espero que les haya servido de ayuda a este video, no olviden suscribirse y darle a like, estamos creciendo.